Me llamo Joaquín Mantecón, soy catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado e imparto clases en segundo curso del Grado de Derecho. El curso que presento es un curso básico de Derecho Eclesiástico Español eh, y ese carácter básico viene eh, exigido por el número de módulos y de semanas disponibles, que es limitado. La asignatura de Derecho Eclesiástico es una asignatura relativamente joven en los planes de las facultades de, de Derecho, pero que ya tiene plena madurez. Y es una asignatura eminentemente práctica, que afronta problemas reales de la sociedad, como podremos ver al enunciar el contenido de los distintos módulos. En el módulo primero veremos el concepto del Derecho Eclesiástico ...y los principios eh, informadores en los que se inspira. También veremos las fuentes del derecho eclesiástico... ...con particular atención a la ley orgánica de libertad religiosa... ...y a los eh, acuerdos con las distintas confesiones. El módulo segundo trata sobre eh, los distintos grupos... ...de carácter religioso presentes en la sociedad española. Eh, iglesias, sectas... Eh, comunidades religiosas, confesiones, etcétera, y eh, estudiaremos eh, cómo son reconocidos estos grupos y tratados por el derecho español. El módulo tercero versa eh, sobre las razones que abogan por la presencia de la enseñanza religiosa en el sistema educativo público y veremos también cuál es el estatuto jurídico de la asignatura y el de los profesores. Módulo cuarto. Ahí estudiaremos la financiación de las confesiones y el régimen fiscal y tributario de las confesiones y de los grupos religiosos. El módulo quinto versará sobre la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, en los centros penitenciarios, en los hospitales y otros centros de carácter asistencial públicos en nuestro país. Eh, el sexto y último eh, módulo trata sobre mm, el reconocimiento civil de los matrimonios eh, celebrados en forma religiosa, por ejemplo, pues, en, en, en la forma católica, la protestante, la islámica, la budista, etc. Etcétera, etcétera. Como ven, se trata de temas eh, discutidos, las sectas, la enseñanza religiosa en la escuela, la financiación de la iglesia, eh, la existencia de capellanes militares, etc. Son temas discutidos y que aparecen de forma recurrente en los medios de comunicación social y, por tanto, son temas de actualidad. Por eso yo confío en que esta asignatura les, les interese desde el primer momento y que incluso les entretenga. Por lo que yo pues, les invito a que participen a fondo en, en este curso y a que lo disfruten. Y nada más, un cordial saludo.